Está muy claro. Bueno, señores, pues ahora vamos a pasar a ese segmento tan esperado. Los amiguitos de Giovanni y la amiguita del día de hoy. Eh, es la la muy conocida comentarista política libertaria Gloria Álvarez, que fue la tercera, eh, el tercer. La tercera pata de esas mesas es de cuatro, porque el presentador fue, lo estamos contando, como pata de mesa también, eh, en aquella conferencia que hicieron a silva Bastro, Eliezer Ávila y ella, Gloria Álvarez, y que fue presentada o moderada por Orlando Luis Pardo Lazo, el, el impresentable ese. No, pues allí pues, yo, yo, yo, yo, déjenme darle para atrás al comienzo. Yoji es la, la tercera de los panelistas. En ese caso, la tercera pata, ¿no? Eh, y vamos a. A ver, de aquí más o menos que quiero arrancar. Y de aquí. Que ya tenía ese tiempo marcado. Porque, como no, marcamos los tiempos antes para poder entrar eh, en tema. ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice Glorita. Vamos a ver qué nos dice Glorita. Y vamos comentando un saludo también para el halcón peregrino que llega y dice saludos, amigo, feliz año nuevo. Saludos para ti también. Vamos a rodar la cinta. Todos los cambios a lo largo de la historia de la humanidad han sido hechos por minorías, incluso los malos cambios como la revolución cubana no fue hecha por todos los cubanos fue hecha por un tipo que subió en una montaña mentía en la radio diciendo acabamos de matar a 400 y no había matado ni a tres pero ay Yoyi, Yoyi, Yoyi eh, si bien es cierto eh, que los grandes cambios sociales siempre han sido impulsados no realizados impulsados por una minoría, decir que la revolución cubana la hizo un hombre es un disparate. Un disparate muy grande que hace un favor muy flaco a tanta gente que sacrificó su vida, <coughs> tanta gente que fue torturada, tanta gente que perdió hermanos, padres, hijos, hijas, hermanas, madres en esta, en esa lucha en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista pero que además es algo ante digamos la manera de narrar el mundo de que los medios de prensa internacionales han abordado a la revolución cubana y la han abordado de una manera muy personalista eh, donde habla, trata de hablar de ella como la revolución de Fidel ante esa tendencia de los grandes medios ha habido un énfasis por parte de los historiadores más o menos serios en demostrar en demostrar lo plural que fue la revolución pero no solo eso sino en cómo el gobierno de la, de la revolucionario se constituye y, y toma un camino basado en el consenso entre las fuerzas participantes de la revolución. Eso está más que documentado. Eh, puedo referir a fuentes como Rafael Roja, eh, como Ada Ferrer, como Luis Pérez Jr., eh, historiadores, todos, eh, ninguno vinculado al gobierno de Cuba, es más, todos críticos del gobierno de Cuba. Eh, pero todos considerados historiadores serios, sino por mí, al menos por otros. Y, y el consenso en la historiografía es completamente contrario a lo que nos acaba de decir Yoyita aquí. Así que primer mito, primer mito que, eh, que derribamos. Vamos más adelante. Les digo, ¿no? Tengo una amiga española que es comunista y creo que se va a morir así. Y no importa cuánto Pablo Iglesias la decepcione, pero me dice qué lindo es ir a Cuba porque no veo los letreros de, de, de todas esas tiendas. Y le digo, oye, si no quieres ver letreros, vete al mar o sub. Aquí, por supuesto, ella no va a decir quién, eh, quién es la amiga. Porque la amiga no importa, posiblemente ni exista. Gloria lo que hace es que utiliza un tropo, utiliza una figura retórica, utiliza un personaje mitológico de la argumentación eh, contrarrevolucionaria que es el turista de izquierda que va a Cuba a ver ruinas. Y esas ruinas, ausente de propaganda capitalista, es lo que hay que celebrar. Eso. Tenemos. Eh, eso lo vamos a, a, a enlazar con algo que ella dice más adelante. Pero abordemos primero... Eh, esta parte, ¿no? Hay. La ensayista la norteamericana ya fallecida, Susan Sontag, le, le dedicó mucho tiempo a la fotografía. Eh, ella escribió mucho sobre la fotografía. Y, y una de las cosas que ella escribe sobre la fotografía, sobre todo mirando a fotografía de guerra, a los fotoreportajes de la guerra de cómo se enmarcaba la violencia, la muerte el horror la batalla y ella nos dice es decir, se nos muestra una, una nos dice que se nos muestra una fotografía como un reflejo de la realidad como una prueba de que, mira si son las cosas, ahí está mira, ahí está la foto pero lo que nos dice Sondag es que hay tanta información en la fuera de la foto como hay en la foto. En la foto solo estás viendo aquello que el fotógrafo quiso mostrarte. No lo que el fotógrafo dejó fuera. Y desde el ángulo que, lo que el fotógrafo quiso mostrártelo, no desde otro ángulo. Es decir, que incluso cuando tienes esa eh, información aparentemente eh, empírica, no eh, ese, digamos. Eh, esa toma de realidad. Es siempre una toma incompleta, no es siempre una toma incompleta. Entonces. ¿Qué podemos? ¿Qué información hay fuera de la foto? Bueno, eso no está en la foto. Pero podemos intuirla. Podemos intuirla, ¿no? ¿Y cómo la intuimos? La intuimos preguntando, la intuimos cuestionando. Por eso siempre les digo que aquí, aquí venimos a cuestionar. No, yo no les digo cómo pensar. No, los invito a preguntar. Y que juntos cuestionemos aquello que vemos. Ella nos está diciendo... Nos está pintando una foto de La Habana en ruinas y sin carteles comerciales. ¿Qué falta en esa foto? Ella no nos dice en esa foto si hay o no hay niños en la calle. Ella no nos dice de esa foto si hay o no hay limosneros. Esa foto no habla de cómo es la educación o la salud de cómo son las relaciones sociales de ese lugar. Esa foto no nos dice esa imagen que ella nos pinta, no nos cuenta cuán seguro o inseguro es el lugar del que ella habla. Pero además, además. Nos dice. Que la amiga va exclusivamente porque Cuba es un lugar sin propaganda eh, capitalista. Uno, que es falso, porque en Cuba hay tiendas capitalistas. Pero dos, nadie va exclusivamente a un lugar porque no hay propaganda capitalista. Es decir, que ella está reduciendo la forma de pensar de su amiga. A un ridículo para poder burlarse de ella, para poder hacer este argumento vacío. Ven cómo funciona. Entonces, cuando miramos, empezamos a mirar qué falta en la foto. Y vemos cómo se va derrumbando el argumento de Gloria Álvarez. Y lo que queda es una caricatura una caricatura, algo preparado, sencillo, hecho, algo dicho y presentado, sencillamente con la intención de engañar. Un volcán, no de ofrecer ninguna información y hay publicidad, ¿sabes? Pero eh, por tu privilegio. No de darnos ninguna información relevante. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Eh, me refiero a Cuba va en esos eh, eh, tiendas como como eh, la tienda que tiene Chanel eh, cosas así no es que hay par de par, hay par de boutiques así a eso me refiero vintage es Cuba Podemos pedirle a Disney World que haga un parque de los años 50, si tanto le gusta a la gente, ¿no? Y que vayan ahí a, a ver eso. Eh, no, mira, yo, yo creo que... Esto, mira, ¿no? Eh, es decir, eh, de nuevo, es todo, todo lo vacío, ¿no? Todo lo vacío. Eh, que si queremos ver algo vintage... Podemos pedirle a Disney World que haga un parque temático. Si queremos ver los 50, que haga un parque temático. Y ya, ¿no? Es decir, para ver cosas, pero ¿qué ocurre en un parque temático de Disney World? ¿Ustedes han visto los reportajes de las condiciones de trabajo en Disney World? Sobre todo de los trabajadores temporales que traen de terceros países para recrear sus ambientes de realidad, sus ambientes realistas. Además de todo el despilfarro que representa eh, que representa esos tipos de parques temáticos, ¿no? un entretenimiento bastante banal y a un costo altísimo. Pero eso es lo que ella eh, propone como eh, la solución eh, sí, la, la, eh, eh, eh, inocua, ¿no? La, la solución eh, que no cuesta nada, que no, eh, que no produce daño alguno. Pero ahora vamos a ver dónde dónde Glorita empieza a meterse en lugares peligrosos. Miren esto. Es un paraíso en la tierra y antes todo estaba mal, que es lo que ahora se vende con, con Colombia, ¿no? Eh, Colombia era el paraíso en los años 80. Pablo Escobar, un niño de primera comunión, el malo es, es Álvaro Uribe y, y, y ahora hay que eh, satanizar lo peor que Pinochet. Eso es lo que pasa ¿no? con Cuba. Eh. Más allá del morbo, porque hay un morbo sin duda alrededor de la figura de Pablo Escobar, eh, no creo que nadie esté vendiendo esa época de Colombia como mejor, pero lo otro es que ella, fíjense, la manera en que ella eh, banaliza la figura de Uribe, la relativiza. Eh, relativiza los crímenes de Uribe es muy serio, los asesinatos extrajudiciales, los escuadrones de la muerte, los grupos paramilitares, ¿no? Eso lo relativiza, pero además que presenta a Uribe como quien limpia a Colombia de lo que representa Pablo Escobar. Yoyi. Yoji, escúchame, Pablo Escobar fue asesinado en 1993. César Gaviria era el presidente. Álvaro Uribe no, va, no asume el poder en Colombia hasta el 2002. Por favor. Hasta el 2002 no asume el poder Álvaro Uribe. Así que no quieras darle un mérito que no es suyo. Fue el gobierno liberal de César Gaviria, quien eh, puso fin a la era de Pablo Escobar. No, no, no, no, no tu, eh, tu fetiche facha, Álvaro Uribe. Pero eh, siempre son esas, esas, esa, esa, esa, eh, esa eh, relatividad, no, eh, todo relativo, eh, todo todo lo banaliza eh, todo lo banaliza y, y para nada profundiza en su análisis todo, todo lo lleva a esto a esta reducción al absurdo a, a esta cosa así banal donde no se ofrece una estadística todo es eh, porque yo lo digo no hay argumentación seria no hay comparación de fuentes Esto a la cañona, ¿No? Ahora miren, miren para dónde, por dónde va ahora. Esta esta parte eh, vale oro porque aquí está eh, el, el, aquí empezamos a entrar de verdad en materia. Cuba es perfecta, de qué hablas. ¿Y por qué me tiene que importar Cuba si en Guatemala los niños están muriendo de desnutrición crónica? ¿Por qué me tiene que importar Cuba si en Bolivia hay corrupción? ¿Por qué me tiene que importar Cuba si en Argentina hay inflación? O sea, la mayoría de latinos lo que te dicen es, sí, Cuba está jodida, pero nosotros también. Entonces, ¿por qué me tiene que importar Cuba? Y, y como cada quien está tan metido en su realidad, que es una realidad miserable, la de todos, eh, y no miran más allá que lo que tienen enfrente. Ok. Eh, primero que aquí, ¿no? ¿por qué me tiene que importar Cuba si dice que es miserable la realidad de todos? No, Gloria, no es miserable la realidad de todos. Tu realidad en Guatemala no es miserable. Tú estudiaste en escuelas privadas. Tú vives en una de esas casas eh, o tu familia vive en una de esas casas con muros altos y cercas electrificadas y alambre de púa y guardia armada en, eh, en, en una garita de esas allá arriba para vigilar. Esa es la realidad tuya, no es una realidad miserable. Pero entonces hablas de, eh, de que Cuba es una isla esclava. Eh, ¿no? ¿Por qué tiene que importar Cuba si los demás son miserables? Bueno, Cuba tiene que importar porque Cuba, Cuba, a pesar de la miseria, Cuba, a pesar de tantas cosas que faltan, Cuba, a pesar de su crisis económica, es capaz de garantizar un montón de cosas que millones de personas en el resto de esos otros países darían su vida por tener. Es más, las han dado por tenerlas. Pero además, de todos esos países que tú mencionas, el único que enfrenta un bloqueo de los Estados Unidos es Cuba. Los demás tienen esas miserias sin bloqueo y tienen miserias mayores. Porque en esos países sí mueren niños por desnutrición. En esos países la violencia llega a niveles realmente alarmantes. Pero lo otro que tampoco vas a decir es que esa violencia, esa pobreza, esa miseria, esas muertes son el resultado directo de ese capitalismo que tú defiendes. Porque como nos dice, eh, como bien enseña eh, Carlos Marx, el es necesario... Uh, siempre es necesaria una clase obrera y campesina que viva en el paro, en el cese laboral, porque esa, ese exceso de trabajadores es lo que garantiza el bajo costo de eh, la mano obrera. Es lo que hace al obrero reemplazable, desechable. No. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de estas cosas. Y Yoyita, por supuesto, no las menciona. Vamos a ver qué más tiene que decirnos. ¿Qué más tiene que decirnos Yoyi? Escuchen esto. Cuba da igual y ha dado igual por 60 años. Ahora, tener una isla esclava nunca ha sido problema. Pues tenemos 60 años de tener una isla esclava y a nadie le importa. Pero tú hablas de hacer una isla donde haya libre mercado, donde haya fronteras abiertas, donde haya legalización de drogas, donde todo el mundo pueda entrar y salir libremente, donde haya un flat tax, donde haya Bitcoin y te dicen, no, ¿cómo va a ser posible eso? O sea, los latinos estamos muy conformes con tener una isla esclava, eso no hay problema, puede aguantar ahí 60 años o, o 100, pero la sola noción de tener un territorio verdaderamente libre de esas derechas mediocres que no tienen los pantalones de implementar libre mercado o de denunciar a Cuba por lo que es, no, no, no, eso es absurdo. Eso es de gente utópica. Entonces yo no creo que para cambiar Cuba vamos a a parar ahí un momento. Ok. Vamos por parte. Es decir, Cuba es la isla esclava, ¿no? Cuba es la isla esclava. Pero. Es decir, Cuba es esclava. Los países libres son aquellos donde incluso hay verdadera esclavitud, donde sí hay mano de obra esclava, donde se asesina a líderes sindicalistas, donde se, se asesina a los, a los organizadores sociales, ahí es donde hay libertad. Donde hay mano de obra infantil, ahí es donde hay libertad. Porque en su Guatemala, por ejemplo, eh, las niñas indias, indígenas, de de 5, 6, 7 años trabajan de sirvientas en casas como la que ella creció pero entonces habla de una isla con drogas legalizadas una isla con fronteras prácticamente abiertas ¿no? y todo esto y yo le pongo por ejemplo, un ejemplo eh, la República Dominicana aquí está el, eh, Lorenzo que nos lo puede eh, comentar en República Dominicana decir, yo he viajado a República Dominicana sin un pasaporte me he montado en un avión he llegado ahí y ahí en el aeropuerto me han dado la visa de entrada ha tomado 10 minutos conseguirla y he entrado sin un pasaporte si, si tú quieres fronteras abiertas, eh, eh, República Dominicana tiene fronteras más que abiertas. Eh, con, con leyes de mercado y de inversión súper relajadas. El consumo de drogas, por lo menos, si vas como turista, no sé si sea legal, pero perseguido no es perseguido no es. Ahora miremos la condición en que viven las personas que trabajan en esos lugares donde van los turistas a hacer, eh, a, a pasear, a consumir sus drogas, a, a, a meterse en el juego, o donde van los inversionistas, que me habla de lugares como Casacampo. Señores, yo eh, eh, en los años que trabajé en la industria del tabaco, que fueron muchos. Todo el mundo que yo conocía iba de viaje. Fíjense, los dueños de fábrica, gerentes de gerentes de venta, iban a la República Dominicana y llevaban a sus clientes. No, porque estos eran viajes para mostrar la fábrica, para que fueran allá. A to iban allá a tomar y a templar. A tomar y a templar con muchachitas adolescentes, porque después llegaban y hacían los cuentos. Y las condiciones en que se vive ahí, hay mano de obra esclava, como toman a los haitianos. Principalmente los Fanjul, estos hermanos cubanos que son varones del azúcar. Si quieres una isla con todas esas libertades, eh, sin trabas para la inversión, sobre todo extranjera, eh, sin, sin problema alguno para entrar y salir del país, si no miren cómo entró Loki Luciano a La Habana en los años cinco, eh, bueno, finales de los 40, principios de los 50 eh, cuando había sido deportado a los Estados Unidos y vivía en Sicilia se montó en un avión y, el otro día, eh, y al otro día y al otro día estaba en La Habana recibido con honores ¿no? Eh, entonces esos lugares que ella habla, pero además ese capitalismo de libre mercado sin eh, restricciones, digamos, para el medio ambiente, eh, sin protecciones laborales. Ya lo vivimos todo, todo el siglo XIX y comienzo del siglo XX y sabemos la carnicería que fue ese capitalismo. Fíjense si aquel capitalismo era atroz, fíjense si era atroz. Que los hombres prefirieron irse a la Primera Guerra Mundial que trabajar en aquellas fábricas porque la esperanza de vida en una fábrica o en las construcciones de Nueva York, en esas construcciones de eh, eh, Grand Central Station o del Empire State o el Chrysler Building o construyendo ese metro, ese subterráneo de New York, la esperanza de vida eran dos semanas. Dos semanas era la esperanza de vida en aquellos años. En ese capitalismo salvaje. Del que habla Gloria Jampari. Pero de nuevo. Ella te pinta. Un cuadro incompleto. Te habla de Bitcoin. Fronteras abiertas. Y libre mercado. Ella no cuenta. Cómo sería la educación. En esas. Eh, en esos lugares no comenta cómo sería la seguridad ella no cuenta eh, cómo sería un sistema de salud en un lugar así todo eso queda fuera claro, ella te dirá el mercado se encargará de eso los hombres aprendieron a leer y las mujeres en el capitalismo Comenzó la alfabetización en el siglo XIX. ¿Saben ustedes por qué? Porque comenzó la, manique, la maquinación. Y cuando se empezaron a automatizar procesos a través de las máquinas, no quedó más remedio que enseñar a leer, a leer para emprender a utilizar estas máquinas porque requerían leer manuales, requerían aprender eh, procesos complejos. Y necesitaba, por obligación, que poder leer. Hasta ese momento a nadie le interesó que los pobres leyeran. Todas las otras mejoras en la salud, en la jornada laboral vino a base de organización laboral de sindicatos que se enfrentaron, cogieron palo, gente murió. Y realmente no se logra una verdadera mejoría en el capitalismo hasta que no surge una unión soviética. Y se ve en la práctica un país socialista que garantiza el trabajo pleno, que garantiza la jornada de ocho horas, que garantiza la maternidad de la mujer, que empiezan a cambiar estas cosas en el capitalismo para poder, para que el capitalismo lo hace por su propia supervivencia. Lo hace por su propia supervivencia, porque entonces la, los trabajadores de acá, cuando empezaron a ver los cambios en la Unión Soviética, en Rusia, y veían las condiciones en las que ellos laboraban, tenían la revolución en las puertas. Y si no hacían esos cambios, pues el mundo hubiera sido distinto. Esos cambios hubo que llevar a obligarlos a hacerlo. Jamás fue el mercado quien los propició, por mucho que nos quiera hacer creer, Yo y Álvarez. Quien nunca nos da un dato y cuando lo da es casi siempre un gato, un dato falso o sacado de contexto. Pintándonos los cuadros incompletos. Y ocultando evidencia y solo mostrándonos la que es aquella evidencia que llega, que nos lleva a la conclusión que ella quiere que saquemos es que construye sus argumentos e ignora aquella evidencia que la llevaría a una conclusión distinta porque ella no está interesada en llegar a la conclusión a la que la lleve su a la que la lleve la evidencia sino que ella busca la evidencia que apoye su conclusión establecida a priori. Por ahí es que viene Gloria Álvarez. Por ahí es que viene su mentira. ¿No? Vamos a escuchar un par de cositas más. La intervención de ella es bastante larga, así que no la vamos a ver completa. Vamos a ver un par de datos más y después avanzamos en nuestro en nuestro programa no pasamos a la pasaremos a la próxima sección después de eso voy a ir preparando algo de musical también para tener eh, para tener listo cuando, cuando hagamos el el próximo eh, La próxima pausa, ¿no? Y pasemos a la próxima... Eh, a la próxima sección. Estoy preparado, déjeme ver qué... Qué les pongo. Qué les pongo porque hay... Hay mucha música para escoger, ¿no? Hay mucha música para escoger. Y voy a escogerle... Algo. Algo que me guste. Y ya, ya la tengo aquí. Ya tengo aquí la que será el próximo. Temita musical que les ponga. Ya lo tengo listado. Es importante eso. Es importante eso. Vamos a, entonces a avanzar con Yogi. Lo próximo que nos dice... Ah, miren a Yoyi hablando de algo de lo que habló ayer Eliezer y que ya abordamos, pero vamos a abordarlo de nuevo desde la perspectiva que usa ella. ¿No? Ua. Y lo que tú decías de los organismos internacionales, yo lo vengo sabiendo desde hace 10 años porque yo quería trabajar en uno de esos organismos internacionales. Todo el chorro de estudios que tú acabas de leer que yo hice es porque yo muy ingenua creía que un día iba a llegar a las Naciones Unidas o al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional y trabajando desde adentro les iba a demostrar que a los pobres se les salva con libre mercado y no dándoles subsidios. Y estudiando me di cuenta que no, que son organizaciones que están hechas para perpetuar la pobreza. Porque el día que la pobreza se acabe, se jodieron, se quedaron sin trabajo. Esa gente no sabe producir, no sabe ser empresaria. Lo que saben es ser burócratas que viven en los mejores pisos de París y en los mejores pisos de Europa, lucrando de que todo siga igual. Eh, en algo tiene razón Gloria Álvarez, ¿no? En algo tiene razón. Eh, es decir, estas organizaciones no están interesadas en acabar con la pobreza. No están ahí para acabar con la pobreza, están ahí para mitigarla. Para evitar que se den revoluciones. Lo que sí nos dice ella es que estas organizaciones surgieron, algunas de ellas. Eh, y estas leyes, principalmente las leyes y los burócratas, estos existen para mitigar al capitalismo porque si ellas fuera más salvaje aún, fuera mayor la pobreza fuera mayor la opresión y el abuso de esta mano de obra y llegaría a tales niveles que la revolución entonces sería inevitable y estas organizaciones son necesarias estas administraciones de colonia son importantes para mantener la explotación y la pobreza a un nivel, digamos, óptimo para, para siempre tener una clase pobre, una clase oprimida y demás, pero para que nunca lleguen al nivel que traería la enajenación total y, por ende, la revolución. Esa es la idea de todo esto. Es decir, que esas organizaciones que ella tanto critica son realmente fundamentales para sostener el orden mundial que ella defiende. Realmente ese es el caso, ¿no? Vemos entonces como siempre eh, cae en eso. Además, un mundo donde todos seamos empresarios es imposible. La autogestión al 100% no puede ser posible. Eh, y Gloria nos quiere hacer creer que aquellos que logran la autogestión y se hacen empresarios merecen ellos eso por haber sido mejores en la vida, por de cierta manera ser ciudadanos superiores, porque la educación que ella recibió y el camino que ha podido trazarse depende totalmente de su habilidad para estudiar, su inteligencia y su disciplina laboral. Para nada depende con que su padre haya sido cubano de una familia de medios que pudo llegar a Guatemala a un lugar con una pobreza marcada, de poca gente educada, y sacar ventaja de eso para llevar una vida mejor que eh, eh, la media Guatemala. Gloria nos quiere hacer creer que si ella hubiera sido una niña maya, eh, que eh, creciera hablando eh, un lenguaje maya, a los Rigoberta Menchú, por ejemplo, que ella hubiera logrado obtener la educación que tuvo y labrarse el nivel de vida que tiene hoy en día. Ella no nos quiere hacer creer que aprender el español tarde en la vida como segunda lengua y sin nadie que la enseñara a leerlo y escribirlo. No hubiera sido un obstáculo en su vida o un obstáculo que ella hubiera logrado vencer porque ella es así de fuerte, de emprendedora. Y aquellos que son como Rigoberta Menchú, simplemente no tienen el empuje. Esa es la visión del mundo que ella nos quiere ver, vender. Veámoslo, veámoslo que ella lo dice por acá. Para que después no cree, no quede en que esto lo invento yo. Porque a diferencia de ella, nosotros sí mostramos evidencia. ¿eh? O encerrarlo o hambrearlo. Lo verdaderamente revolucionario es lo innovador. Crear criptomonedas que nos quiten el monopolio estatal. Hablar de eh, eh, una humanidad que no se esté dividiendo ni por genética, ni por sexualidad, ni por nacionalidad. ¿Qué es eso de andar castigando a la gente, sea blanca <risa> o negra, por cosas que ni escogieron? ¿Sabes? Entonces me puse a pensar cuando pasó el 11 de julio, ¿y yo cómo puedo ayudar? Mi papá, que ya no está aquí, siempre me decía... Mira Gloria, es que es muy arrogante de todos los cubanos, y, y no me malentiendan, si algo a, le fascinaba a mi papá de venir a Miami era que nos fuéramos a sentar al Versailles a ver cómo todos los cubanos decían, este año cae Fidel, y esto es lo que va a pasar, le fascinaba ese cubaneo. Pero mi papá siempre decía, qué arrogante de los cubanos que no se han tragado 60 años de dictadura, creer que el día que se muera Fidel, ellos van a llegar ahí y van a decir, con permiso, yo te vengo a decir cómo vivir. Qué arrogante, ¿no? Porque no fue uno el que se caló toda esa dictadura. Pero también es verdad que la gente que sistemáticamente ha sido adoctrinada para no ser libre, no tiene idea de lo que es la libertad. Y eso no porque lo digo yo, eso lo dijo George Orwell en la rebelión en la granja y en 1984, y lo sabemos de la desesperanza aprendida de todos los víctimas del holocausto. Te meten en el chip el no saber ser libre entonces si llevas décadas sin saber lo que es la libertad también es verdad que la gente que sí ha sido libre afuera tal vez tiene algo que enseñarte pero es de balancear la arrogancia de los que están afuera con las necesidades de los que están adentro entonces ok esto, aquí estamos en la, parte, eh, en la parte fuerte de verdad de esto ¿no? en la parte fuerte de verdad eh, de verdad de esta parte eh, de nuevo, lo innovador, ¿no? Lo innovador, por supuesto, ella solo es capaz de ver el mundo de una manera eh, consumista y comercial, ¿no? Y lo innovador es crear otras maneras de consumir. Lo innovador no es buscar otras formas de convivir, ella nos quiere vender revolucionario como revolucionario la expansión de lo que ya existe 11 de julio se Disculpen. levantan los cubanos hacen por sí mismos la expansión de lo que ya existe para nada realmente una renovación un cambio del de orden social y le llama a eso revolucionario eso por supuesto eh, es un es un intento de apoderarse de, del término y, y vamos, digamos, blanquear, eh, diluir el significado de revolución. Ella nos quiere vender eh, estos cambios cosméticos como revolucionarios. Esa es la trampa. Esa es la trampa. Ahí está la manipulación. Pero además, miren esto. Ella dice que son arrogantes los cubanos de Miami por querer regresar a Cuba y tomar las riendas del país cuando no han sido ellos los que han sufrido la dictadura. Además, noten esto. Se dan cuenta como ellos dicen dictadura y ya. Y por sentado es una dictadura. ¿No? Ese es el discurso natural, dictadura. Pero cuando nosotros queremos decir democracia en referencia a Cuba, cuando hablamos de libertad ciudadana, tenemos que justificarla, tenemos que argumentarla, tenemos que evidenciarla, tenemos que explicarla. Eso, señores, se llama discurso hegemónico. Como ellos tienen la hegemonía de todos los medios, de todos los medios. Entonces dominan el discurso y la manera en que se habla. Esa es el adoctrinamiento del que habla George Orwell. No la mentira que nos quiere vender. Del que habla George Orwell en 1984 y en rebelión en la granja. Porque la, donde George Orwell vivió la censura. Fue en Inglaterra. No en, la, no en la Unión Soviética que nunca visitó. Fue en Inglaterra donde vivió la censura. Pero además George Orwell trabajó. Para la BBC y su trabajo. Su trabajo era adoctrinar. El trabajo de Orwell era coger la historia y darle un giro a favor de la corona. Era manipular los datos y, y, y, y meter mentiras. Ese era su trabajo. Lo conocía de cerca. Es a eso lo que George Orwell está diciendo que es la, el adoctrinamiento. Y esta mujer quiera apropiarse de ese discurso. No, de George Orwell. Y apuntarlo al otro lado. Entonces habla de falta de libertad. Y dice que para eso está el testimonio del holocausto. Es decir, que quiere poner al holocausto y a los nazis como socialistas. Absurdo si lo hay. Absurdo si lo hay. Los nazis se dedicaron a perseguir socialistas y comunistas. A abolir sindicatos. A darle poder a las corporaciones. <risa> Por alguna razón es la derecha el aliado de el, del movimiento nacional socialista y del fascismo y no la izquierda. Otra mentira que quiere meternos, ¿no? Pero entonces acusa al cubano de Miami de engreído por querer llegar a Cuba y mandar. Pero luego dice, ah, pero es que el cubano dentro de Cuba es el adoctrinado. Y entonces ellos, la gente que sí ha sido libre, por eso es que tienen que llegar a Cuba y dominar. Es decir, le llaman arrogante a unos y después tiene la arrogancia de decir que ella y los que han vivido de fuera de Cuba como ella son los que conocen, los que han conocido la libertad. Qué arrogancia, ¿no? Qué arrogancia. Libertad que habla de ella así, a la ligera. Y en ningún momento la explica. En ningún momento la argumenta. Vemos entonces estos son los descaros, las mentiras, las manipulaciones de Gloria Álvarez. Creo que han quedado expuestas. Esa. Esa es mi amiguita Yogi.